En función de los diferentes acabados de la gama NX, vamos a tener diferentes configuraciones de la óptica eh, principal. El acabado que nos ocupa, el, el acabado que estamos probando, el, el modelo F-Sport, equipa unas luces diurnas con, denominadas por Lexus como L-Shape. Esa forma L-Shape es la forma de boomerang, característica del modelo, del NX. Entonces, tendríamos luces diurnas en formato full fullless, que a la vez equipan también la función eh, intermitencia, conmutando entre luces diurnas y, e intermitencia como podéis ver en el, el vídeo otra de las características que tendríamos en, en la óptica principal es que el modelo F-Sport F tendríamos un faro bilés de, de triple A ese triple A significa que vamos a tener las luces de cruce y de carretera también con tecnología Full LED en este caso tendríamos ahora mismo las luces de cruce encendidas en esa óptica principal con LED y las, de, las luces largas también tendríamos la función LED Haciendo una óptica full para, todo, para toda la óptica principal del modelo. Por último, añadiendo la función a, al faro principal, tendríamos la ayuda de cornering o la luz de ángulo, también en tecnologías eh, integrales.